A compartir un informe de, de esta herencia, que yo les digo una cosa, no sabemos dónde está, mira. ¿Cómo se compone la herencia que dejó Carlos Menem? Según su declaración jurada, el patrimonio del expresidente estaba compuesto por 26 terrenos en Chilecito, en La Rioja, de los cuales solo es poseedor del 50%. Menem jamás informó las dimensiones reales de los lotes y mucho menos los informes de dominio. En la declaración jurada de la Oficina Anticorrupción, los 26 lotes suman 300 mil pesos, pero según los registros provinciales de La Rioja, la suma de todos los terrenos superaría los 12 millones de pesos de valor fiscal otros bienes declarados fueron obras de arte, dinero en efectivo en el país, dos autos y acciones de una empresa de telefonía. Menem vivía en una casona en el Belgrano R, que pertenece a Zulemita Menem, su hija mayor. Otra propiedad emblemática del expresidente fue su residencia en Anillaco, La Rioja, conocida como La Rosadita. Aquella casa tampoco forma parte del patrimonio heredable de Menem, sino que también es de Zulemita. Como se sabe, entre los herederos del expresidente están, además de Zulemita, Carlito Nair, Máximo Menem Boloco, Antonella Menem, la hija de Carlos Menem Jr. La relación de los herederos con lemita está que arde. Y entre todos ellos, la disputa por la sucesión recién comienza. Igual una de, de las incógnitas es qué pasa con Máximo Menem. Porque no quiere saber nada, no. supuestamente... Cambió el apellido. sí. sí. Nada, pero porque me parece que al margen de lo que decía eh, Karina, creo que es más la connotación negativa que tiene el apellido Perfecto. que positiva. Claro, porque acordate que ya el menem que se casa con Boloco era un menem casi caricaturesco. <risa> Exacto. Ejemplo, ¿No? Vaqueteado. Entonces, sí, está siempre la escena del casamiento donde sí, no, él no que... la, él no lo, ella no lo quiere claro. besar. ¿viste? La gente se agarrancaba, me tocó cubrirlo la torta, la arrancaban con las manos y la comían. Y los padres de Boloco miraban como diciendo, no podemos creer dónde estamos. O sea, no entendían, pero no por la gente de La Rioja, ¿eh? lo aclaro, sino por el personaje con el que su hija tan maravillosa, digamos, ¿Qué creían? que ella se lo, podía, lo podía, llevar a la presidencia, la imagen de nunca se Hay entendió un, muy bien un claro. Episodio, eso. Claro, estas cosas nos acordamos nosotros. Este en Boloco había ya había tenido un, un escándalo sí, porque ¿no? la habían enganchado comiendo postre con Fujimori, exacto, ¿Eh? con el de la misma entrevistado, cucharita. Entrevistado. Sí. El gate, la cucharita sí. Gate sí. Sí. Y, y después apareció con Menem. La verdad, es que nos, nunca se entendió. En Una teoría, tenés, ella viene, viene, a, viene a, como a entrevistarlo y en teoría, ella se queda seducida. El primer acto la lleva a un acto que hay en Cosquín, acuerdan en Cork, que también me tocó jugar. Bueno, evidentemente, Don Carlos, algo, algo tenía. Viste, Obvio. Porque, claro. Mirá, ahora no, se conocen perdón. los comentarios de Madonna. La primera jugada de Cecilia no, Boyocop no, es que... fue ser tapa de, de revista, ¿se acuerdan? No me recuerdo si era para ti, donde ella bandera. sale con la bandera argentina, sí. el rodete cualevita, y ella decía que quería ser primera dama. Sí, sí. Pero por eso, por eso, por es eso tipo, no, iba, iba Hubo un iba una campaña, hubo al sí, no, pero de, eso, está bien, de, de, pero no. no de no, la bandera, pero, pero no llegaba. Si hubiera sido y... un matrimonio comercial, no tenés un hijo. No te pan... mm. Fue otra cosa, parece. O sea que una vez una charla de él, que después de jugar al golf, que nos mandaban siempre a cubrir cuando iba a jugar al golf, ahí a Córdoba, y se queda jugando en un golf, que es muy de alto nivel en Córdoba, y después se queda charlando con la gente. Y yo nunca me voy a olvidar que nos da una nota, y, y habló, y, y maravilló a todo el mundo contando su historia, de su vivencia y su vida en Córdoba. Sí. Y cuando se va, hay una señora, re, como dice, re paquita de ahí, del golf, no de Villa dice, qué buen mozo que... O sea, o sea, lo veían lo, rubio, claro, lo veía rubio. Yo lo miré, tú lo miré El poder en belleza amigo. Sí. pero no, pero también es la forma de contar toda la historia. Era realmente muy seductor. No, no era encantador. Él era encantador. Mira, ahí estamos viendo la tapa de Boloco. Mira, para tí, de para claro. ti, Esta fue icónica, esta tapa, me acuerdo. Bueno, eran payasescos, ¿eh? Muy no tenían vergüenza de nada. Hacían sí, cuanta payasos, muy se, payasadas claro. se les ocurría. Hoy esto, sería, no, claro. Hoy esto sería. Claro. otra época. esto sería imposible. Esto era disruptivo en esa época. Claro. Hoy ya es, es caricaturesco. Claro. O sea, claro. lo que una vez fue transgresión. Uy, ya este, esto, ya lo vimos 100 veces. Imagínate, que pasa que veníamos, que veníamos de de. Claro, Alfonsín, sí, veníamos de. De Alfonsín, una, que claro, era un una señor... familia, ¿Y claro. Tema, y el tema, eh, Rolando, que siempre se dijo mucho de, de la relación de él con la farándula, estas fiestas que decían que, que le organizaban. No sí, claro. semana. Bueno, bueno, bueno haría personal. A ver. 1995 elecciones, gana Menem, a pesar de la muerte del hijo, gana por sí. el 50 y pico por ciento de los votos. Yo laburaba para CNN, viene. Patricia Yaniot, que era la conductora de CNN, y yo, que era el corresponsal, voy como productor y logra una entrevista con Menem en la misma noche de los festejos. Entonces entramos a, eh, ahí a, a, a la casa de gobierno y no había funcionarios. Tanto era así, que había muchas señoritas y no había funcionarios, o no había casi funcionarios, sino que parecía una fiesta. Claro. Que me encuentro con una de las operadoras de la escuela de yoga, el quilombo de la escuela de yoga sí. que había arrancado en otro capítulo de, de, de los años 90 del menemismo, una de las, de las señoritas que andaba haciendo lobby en favor de la escuela de yoga, me la encuentro en casa de gobierno el día del, del triunfo. Y digo, ¿qué haces acá? Y todos nosotros nos teníamos que acreditar, conseguir. Entonces, sí, la sí, señorita, sí. muy elegante, vestida como para la noche, estaba ahí. Bueno, ¿en qué termina esto? Que Menem se, se ofende con las preguntas de Patricia Yanión, nos corta la entrevista, nos dejan encerrados y nos viene a rescatar Sofovich. mira no, si no era sí, la no, no. Claro, eran y después viene amigos. Nos fue con cara de culo y dice, bueno, che, váyanse. <risa> era, era raro todo. Sí, sí, sí. Era, era pizza con champán. Claro fue una época una época Era... gloriosa pero la verdad que muy triste para para nuestro país